El bioma es una parte del país donde tiene muchas cosas en común. Eh, por ejemplo, el clima, el relieve, la fauna, eh, los animales y bueno, unas cosas más. El proyecto surgió cuando estábamos trabajando con los biomas y a la vez de, para hacerlo más divertido se le ocurrió eh, representar esos biomas en un juego llamado Minders. Sin duda lo aconsejaría a más de un docente, o sea, trabajar con el entorno para distintas cosas que se nos fueron ocurriendo en el momento pero creo que lo que enriqueció fundamentalmente el proyecto y lo que lo hizo sólido fue que la idea de trabajar con el contenido Biomas surgiera de ellos. Fue una manera de vincular sus prácticas cotidianas que tenían que ver con la cultura de youtuber, con, el, con los juegos que ellos usan en sus momentos de recreación con los contenidos áulicos Fue decirles, bueno, tenemos este recurso, nos parece que podría ser interesante para trabajarlo en la escuela. ¿Con qué les gustaría trabajarlo de lo que estamos usando ahora? El trabajo con, con los textos, hacer resúmenes, también tenían que hacer exposiciones orales. Entonces, bueno, fue un, una integración del área con nuevas tecnologías. Después tuvimos que aprender a manejar bien el Mindtest y tuvimos que ir a encontrar la zona ideal para ir poniendo le, le, las características que tenía ese bioma. Cada grupo le tocaba desarrollar un bioma diferente, pudieran armar con el mind test el ambiente. Destruimos todo, después con elementos habían pastos verdes y fuimos colocando todo y terminamos haciendo el espinal. Eh, a mí me había tocado un idioma que ya lo tengo hecho, que era seco y con algunos arbustos. Descargamos de la página oficial porque en otras páginas puede ser pirateado y es ilegal. Mindtest es un software libre y está disponible para descargar en un montón de lugares. Eso nos dio pie a, una, a un debate de, de dónde lo vamos a descargar para confiar o no en una fuente. Fue un momento bastante rico porque lo que hicimos fue tratar de registrar ese proceso a través de un tutorial. Lo fuimos escribiendo en conjunto eh, diferentes sugerencias para eh, evitar poner en riesgo la computadora o la, o la privacidad de sus propios datos personales y, y cómo descargarlos de entornos seguros. Una vez que terminamos todos los llamas eh, hicimos un canal en YouTube y subimos todos los videos que habíamos hecho. Le hicimos un montón de me gustas y comentarios. Nos reunimos con la Escuela 7 para enseñarles a cómo descargar MindTest. Ah, y también les enseñamos a usarlo. Toqué el botón para que se prenda y no prendía. Entonces, por suerte, él había subido el resumen a Edmodo, que es una página que creó el diseño para mandarnos tareas y tuvimos que terminarlo por la compu de ella. También en el transcurso del proyecto, Empezamos a darnos cuenta que había muchos chicos que estaban familiarizados con las nuevas narrativas, con la cultura youtuber, entonces ellos mismos empezaron a sugerir la idea de hacer lo que llaman gameplays. Un gameplay es un video donde explicás y enseñás y mostrás cómo se usa un juego. Ninguno teníamos para leer, era, era en realidad lo que nos salía en el momento. A mí me gustó el Maite porque era, es interesante, educativo y divertido. Los invitamos para que vean nuestros videos. Eh, suscríbanse, denle de likes y comenten.